Iniciar, iniciar siempre es la parte más tediosa de un proceso Iniciar una nueva canción, iniciar un nuevo guión, iniciar un nuevo proyecto, iniciar un nuevo negocio Cosas a largo plazo Y eso es exactamente lo que vamos a empezar a hacer nosotros Iniciar a convertir nuestra banda en nuestro negocio Este bloque empieza. Vamos a empezar a mostrar un poco de lo que es el proceso de creación de nosotros. De cómo en este momento trabajamos. De cómo es. Sí, pilla, proceso creativo, ¿cierto, Maché? Este es el cuarto de Ricardo. Acá es donde básicamente hacemos todo, excepto cuando estamos en mi casa, en De Brija. Y, y pues sí, sí, pilla. sí el, el micro estudio decía. Una de las cosas que más se nos dificultan. Trabajando es que nuestro baterista Guillermo está en Bogotá, entonces siempre estamos Julián que es el guitarrista, Ricardo y yo y para más Piedra. No es que sean lo más puntuales del mundo, sobre todo Julián que iba estar acá, ¿cierto Julián? Pero bueno, de todos modos podemos crear y podemos y siempre hay ideas que vamos consolidando, pero lo más difícil son los ensayos antes del toque. ¿Cuánto? cuánto es que tenemos en el MemeFest? ¿Cuánto falta para el MemeFest? Oye, 10. días, 7 días, 7 días, 8 días. Faltan 5 días para un toque en el MemeFest, que es esta fiesta universitaria súper grande hemos ensayado un solo día. más sick del mundo. Uh, uh. Yo tengo mucha curiosidad de ver estos videos cuando la banda empieza a tener más fondos, ver cómo empezamos, luego ver esto y ver cómo hemos avanzado. Nosotros somos non-degrees, soy Nicolás, soy el vocalista, el socio, presente. Sí? Cardu. Ricardo, eso suena extraño, Mareca. Tenemos un problema de comodidad frente a la cámara. Ahora nos acostumbramos a esta mierda. Decidimos abrir un blog de lo que va a ser nuestra travesía en convertir a la banda en nuestro negocio. Venga, venga, Ricardo, venga, usted sabe más de esto. I need your help. Necesito que me ayude, que le explique a la gente qué es la banda, qué tocamos, qué hacemos. Somos un concepto de fusión. Solemos mezclar varios géneros. No puedo, no En el que intentamos mezclar dos géneros por canción, entonces tenemos un pasillo rock, un shuffle blues, un rock blues, un funk rock, pero básicamente todo nuestro, nuestro dilema es a intentar hacer que la música se escuche a nuestra aproximación a esos géneros. Somos una banda de funk rock a la que le gusta experimentar. Eso es Non Degrees. Esta es una fecha muy importante porque acabamos de subir cuatro demos a la red de lo que es nuestro trabajo. Y pues queremos ver cómo la gente reacciona a esto y cómo reaccionamos nosotros. Abrimos un Patreon porque vamos a empezar a trabajar mucho más en la banda. De verdad, hacer que esto nos genere ingresos y poder tener una vida en la que podamos seguir creando y seguir dedicándonos a esto que nos gusta. Va a estar una locura, pero me encanta. Entonces, por eso decidí hacer como. empezar a hacer este vlog, como de. Registrar el proceso de nosotros iniciando a pensar en la banda como en algo en lo que vamos a vivir. Invitados, a ver. Marieta llega Julio, el guitarrista, supuestamente. ¿Me lucas? Sí, vaya, para, para la casa. Para el taxi. <ríe> sí. ¿Qué tiene 5? Tengo otra, Yo tengo 2.000. Ah, ¿Cómo hacemos ahí? No entiendo esas cuentas. Ay, ¿qué? No lo sé. Ricardo, ayuda. Ricardo, we need your help. We need your oh, intelligence si yo te, with Marmara. Ricardo me va a prestar 5 uh -huh. y yo tengo 3 uh -huh. y él tiene 2. Uh -huh. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno Ricardo, ¿usted cómo...? Venga, haga a sacar la mía, trate de mirar a acá, la cámara. date de mirar al lente porque es que si estaba mirando aquí a la pantalla se ve como está, ya se ve como... Muestre, mire al lente. Yo estoy mirando al lente, mire. Ahora mire la pantalla, o así sea, hay que mirar al lente. Hay una solución para eso que aprendí de, aprendí de Casey Nistant, y ahora puedo mirar a cualquier lado y no pasa nada, parece que siempre estoy mirando al lente. ¿Cuál cree usted que va a ser, o sea, de aquí adelante que va a ser lo más difícil para la banda? Seguir, seguir frescos ¿Cómo así que frescos? Las ideas, mantener una idea fresca y clara de lo que queremos componer ¿Y por qué piensa que se nos va a dificultar componer? O sea, ¿por qué? No pienso que se nos vaya a dificultar componer, creo que es el reto más grande Defina frescos que no toda nuestra música suene como si fuera exactamente el mismo álbum año tras año, tras año, tras año, tras año, tras año, tras año, tras año. Que él le preste 8. Que me preste 8. Oh, no, porque si yo le doy los 3, así me estaría prestando 8. <risa> si él ¿Qué? le da a usted 3 y usted le presta... 10, 10, usted, usted queda con 5 y él mañana le da 8. 7, ¿no? 8. Ah, 7. <risa> sí, 7. 7. Sí, 5. Sí. Claro, Breve. Breve. El que lo roba. No es que sea difícil, requiere bastante trabajo, constante y con mucha paciencia. Es muy fácil rendirse con eso porque si uno está esperando resultados inmediatos, es... Está jodido, hay que ser muy, muy paciente, trabajar y disfrutar del proceso, de un largo proceso. Sí, Shh, sh, sh, sh. sí mi amor, todo a... Con ellos, ¿estás bien? ¿Vas a estar bien? Yo sé que vas a estar bien, yo no, pero si tú estás bien, yo estoy bien. Este. Se me cuida, bro. Sí, mañana vengo temprano. Sí, ya Julio, le bien. La casa, desde afuera. Son las 2 de la mañana y nos trajimos las gafas, solamente a ver cómo funcionaba esta. Sí. P... Bueno, este fue el primer vlog de Non Degrees. Si quieren escuchar nuestra música, ahí en la descripción dejaré los links de SoundCloud para que escuchen y pendientes porque estaré narrando la cuestión del 9Fest quiero ver cómo va esa locura y lo estoy registrando y pues